Bueno, una pregunta muy casual. ¿Cómo está el tema de finanzas para ti, tu familia, tus conocidos y tus clientes de seguros en este momento de pandemia, en plena pandemia? ¿Cómo están? ¿Están aporreadas? ¿Están normal? ¿Están tranquilos, frescos? Pues nosotros sabemos que este tema se ha pegado realmente duro a muchísimos sectores de la economía, a muchísimos profesionales y queremos traerles a ustedes, los profesionales de seguros. Un webinar o una clase en vivo con un super experto en temas de finanzas para que aprendamos trucos y tips de cómo mejorar las finanzas para profesionales de seguros en épocas de crisis. Él se llama Andrés Morales y es cofundador de una institución de educación financiera llamada Ikenga, con la cual nos hemos entrenado nosotros directamente y de la cual absolutamente doy muy, muy buenas referencias, así que no se lo pierdan, reserven el cupo simplemente dejando ahí sus datos y nos vemos este viernes para aprender a cómo mejorar las finanzas para profesionales de seguros en épocas de crisis, cosa que ustedes también pueden llevar a sus equipos de trabajo y pueden compartir con todos sus clientes asegurados. chao chao nos vemos.